Gloria a Dios Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto es como la continuación Hubo una, la historia del leproso y luego viene otra historia Siguiente ahí Que Jesús sana al siervo de un centurión Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Y diciendo Señor mi criado está postrado en casa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 He hallado tanta fe. A Jesús lo maravillaron algunas cosas en la tierra. Y esta fue una de ellas. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Qué maravillosa bendición. Que usted y yo nos sentaremos con Abraham. Nos sentaremos con Jacob. Está. Gloria a Jesús. Alguien alaba al Señor. Bien, vamos a entendernos más adelante. La maravillosa fe del centurión. El centurión. La maravillosa fe del centurión. Sabía que si hay cosas que mueven el cielo es un poco de fe? a ver hablo con todos sabía que un poco de fe no es mucho muy poco puede mover un trono un poco un poquitín de fe la fe tiene algo especial la fe la fe es creerte y lanzarte sabiendo que los brazos de Dios son poderosos y maravillosos para hacer prodigios y sostenerte la fe va más allá de lo que podemos pensar por la fe mujeres resucitaron sus muertos por la fe hombres taparon bocas de leones por la fe se apagaron fuegos impetuosos por la fe se levantó esta obra hace 18 años por la fe estamos usted y yo aquí en esta tarde por la fe, la fe, la fe, la fe cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un hombre con 100 soldados extraño suplicando un hombre con 100 soldados y este encuentro se produjo inmediatamente después de la predicación de Jesús del sermón del monte Va a bajar del monte y se encuentra con el centurión Dice que una multitud de personas seguía a Jesús Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía Se fue a Capernaum y salió un centurión Para Mateo no tiene mucha importancia el momento del encuentro como hemos visto, Mateo no le da una, un orden de narración estricta, cronológica a su mensaje Sino que siempre quiere dar en bloques, posiciones y mensajes teológicos Y Mateo lo que vislumbra aquí son tres milagros impresionantes El del leproso, el del centurión y el de una mujer es decir, milagros a tres clases de personas que la ley excluía de la plena comunión de la congregación de Israel. Y me impacta eso porque la Biblia es de detalles. La Biblia se disfruta cuando usted mira los detalles. Y los detalles me impactan porque es que él baja del sermón del monte inspirado y al leproso que hablamos hace días, que lo rechazaban va y lo asumen. A un pagano que es un centurión Dios le va a hacer un milagro terrible Y a una mujer que era excluida Iba a tener también un milagro de parte de Dios Porque Dios no hace acepción de personas Lo hemos dicho Y le voy a contar algo que le va a interesar a las mujeres Para que amen a Dios En el templo de Jerusalén Cuando llegaban al templo al patio principal solo tenían acceso los varones las mujeres no las mujeres tenían acceso a otro lugar pero el principal estaban los varones las mujeres eran despreciadas en ese entonces por los jerarcas religiosos usted ve que el señor va a sanar un leproso va a hacer un milagro en el cinturión y va a sanar la suegra de Pedro o sea que la suegra de Pedro no podía estar en el salón principal también era menospreciada excluida el leproso no podía ni siquiera entrar en la ciudad y el centurión a causa de su raza no tenía acceso al cielo según ellos pero Cristo bien inspirado del monte hablando de la inmundicia de los hombres y que Dios no excluya del sistema divino a los hombres sea cual sea su situación sea cual sea su pecado su color, su raza su género, el Señor no excluye a nadie que el reino de los cielos vino para el pequeño, que el reino de los cielos vino para el andrajoso que el reino de los cielos vino para el pobre para el menesteroso para el que está enlutado para el que está en aflicción para el que está perdido que el reino de los cielos se ha acercado sobre este. Alguien puede adorar al Señor que está aquí. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su misericordia? ¿Cuántos aman su fidelidad? Dios es fiel, diga: Dios es fiel. Dios es fiel. Cristo rompe las viejas barreras. Cristo rompe las viejas barreras el hombre crea barreras el hombre crea elitismos, grupos el hombre es racista Dios rompe las viejas barreras, Dios sana todas nuestras dolencias Dios quita todo obstáculo que impide al hombre o a la mujer acercarse a su presencia Él es poderoso para salvar Él es poderoso para libertar. Él no desprecia la humildad en con fe y sumisión A Su nombre sea la gloria Les dije que hace poco Jesús había sanado un judío intocable Un gentil inmundo Ahora maleproso, ahora va por un gentil inmundo Romano Había llegado la era mesiánica Había llegado la era de la salvación la salvación ya no era para los judíos solamente La fuerza salvadora del reino No tenía fronteras ahora Jesús ahora se va a acercar a los que están lejos Y los va a hacer partícipes De los hijos varones de Abraham Ahora tendremos la bendición de Abraham Alguien diga amén Yo no sé si me entiende Bendeciré al que te bendijere Maldeciré al que te bendijere En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Aleluya, te dan el nombre y será bendición Ahora yo soy hijo también de Abraham Ahora pertenezco a la promesa Ah, yo no sé si usted me puede entender Yo no sé si usted me puede entender Yo entiendo Aleluya, aleluya ¿Dónde se me quedó la gente hoy? A ver por aquí, ¿cuántos entienden que Dios es misericordioso? Ah, ok, ahora aquí ¿Cuántos entienden que Dios es misericordioso? Ahora aquí ¿Cuántos entienden que Dios es misericordioso? Oh, aleluya, Dios es fiel Grite, Dios es fiel Dios es fiel Me dice ¿por qué se emociona tanto el pastor? porque es que renovación nació bajo la promesa de Génesis 12 cuando Dios le va a hablar a Abraham yo eso lo decía el jueves y a los hermanos de Italia contándole la historia nuestra el mundo estaba maldito porque el pecado había creado maldición La tierra estaba maldita Y la Biblia dice Será maldita la tierra por causa del pecado En Génesis 3 Quedó eso resuelto La tierra está maldita Y cómo que La tierra está maldita y Dios va a buscar Un hombre cualquiera En medio de una Nación impía Como Ur de los Caldeos Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham y le va a decir A través de ti voy a traer la bendición a la tierra Voy a arrancar la maldición de la tierra A través de ti y de tu generación Y cuando Cristo llega a la tierra le dice Ahora no son los judíos, tienen la bendición de Abraham Ahora también nosotros tenemos la bendición de Abraham vamos a bendecir tú eres bendición tú eres bendición tú no eres maldición alguien puede entender eso si ¿Sí, alguien puede entender eso alguien puede entender eso alguien puede entender eso escúchame bien métaselo en la cabecita su vida es bendición si usted tiene a Cristo en su corazón en usted será bendita su casa Allá uno, aquí entonces, en ustedes será bendita la casa, en ustedes serán benditas las familias, en ustedes será bendito este país, en ustedes, ustedes ya lo creen, ya lo creen, entonces levante su mano y diga amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén. amén. Aquí está la fuerza salvadora del reino aquí está la fuerza salvadora del reino alguien grite amén, no creo, aquí está la fuerza que salva aquí está la fuerza que liberta aquí está la fuerza que es afuera, demonio aquí está la fuerza el centurión entonces era oficial de las fuerzas auxiliares de Herodes Bueno, se cree que más allá de Romano era de Siria o del Líbano? Y los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. Cada legión costaba de 100.000 hombres divididos en 60 centurias de 100 hombres. Y al frente de cada 100 hombres se encontraba un centurión. Y estos hombres eran los verdaderos profesionales, veteranos del ejército, eran los responsables de la disciplina de regimiento le daban fuerza al ejército romano en Israel en la guerra y en la paz y en la moral de las tropas dependía de ellos, es decir había llegado un hombre estratégico un hombre que a pesar de su autoridad y de su fuerza y de su valentía había visto algo en Jesús Capernaum se había convertido en un puesto en un puerto de aduanas o puesto de aduanas Tenía una guarnición de la cual el centurión mandaba, era el oficial. Parece que este hombre mandó, era un hombre piadoso, respetaba a Dios. Y mandó construir la sinagoga de Capernaún. Algo lo enamoró de Dios. Y estaba sediento por Dios. Y estaba buscando una pista de Dios en la tierra. Había mandado a construir hasta una sinagoga. Directo y personal con Jesucristo, como el que ha tenido esta gente, como el que ha tenido este pueblo, que los hace saltar, que los hace gritar, que los hace adorar, que los hace decir, ¡Aleluya! ¡Tú eres Dios! ¡Tú eres Dios! ¡Tú eres grande! que la Biblia de detalles y quiero que se convierta en un estudiante de detalles de la Biblia. Lo que llama la atención inmediatamente en cuanto al centurión de Cesarea son dos cualidades suyas. Por un lado se acerca a Jesús con gran humildad. como es que así un hombre de estos poderosos? Esto no es que llega gente arruinada a la iglesia y Santo orgullo. Llega este hombre poderoso en batalla, que tenía autoridad para matar o dar vida a cualquiera. Y va a llegar con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón sencillo ante Cristo. ¡Deje el maldito orgullo, quiebra su orgullo, acérquese a Dios con humildad y fe. Y usted tendrá un gran milagro en esta tarde. un maestro de un pueblo conquistado para acabar de ajustar hijo de un carpintero pero lo importante es que llegue un centurión suplicando al hijo del carpintero le llama Señor indica que no se considera digno de que entre a su casa da entender que siente su propia pequeñez ante el Señor se acerca con humildad con la misma humildad del leproso Sabe la gente por qué no tiene milagro Porque estás apartado Mira a Dios a la distancia Aquel que llega diciendo Señor Reconozco que soy un pecador Reconozco que necesito de ti Reconozco que la religión aún no me ha servido para nada Pero que necesito de tu gracia De tu fidelidad De tu misericordia De tu perdón A ese Dios le extiende la mano A ese Dios le extiende la ayuda A ese Dios le extiende su brazo Alguien puede decir amén ¿Sabe por qué tenemos hoy generaciones perdidas, completas? De pelados y peladas Nunca les enseñamos a respetar a Dios Nunca les enseñamos a amar a Dios El Dios de ellos es cualquier cosa, cualquier estupidez Cualquier tontería menos el Dios de Israel. El Dios de ellos puede ser un celular. El Dios de ellos puede ser cualquier bobada. Puede ser cualquier cosa menos a Dios. Pero el día que esta juventud humilde se entregue a las manos de Dios, veremos provecho en ellos. Veremos maravillas en ellos. Se acabará el vicio en las calles. Se acabará las drogas en las esquinas. Se acabará el sicariato de esta ciudad. Se acabará el pecado. ¡Joven, ¡Oh, ven y entrégate a Dios! Por otro lado era un hombre sensible Y bondadoso Dice que él se preocupó Por un enfermo Y era un esclavo suyo Parece ser que no era habitual Encontrar entre los amos de esclavos Alguien con bondad Recuerde que en la mentalidad del imperio Un esclavo era una herramienta tratarlo con amistad no era digno de las normas de la época el filósofo tonto Aristóteles había dicho no puede haber amistad con un esclavo en tanto sea esclavo porque el amo y el esclavo nada tienen en común pero este hombre no le importó lo que decía el filósofo sino que comenzó a amar a su esclavo dice que sentía un gran afecto hacia su siervo y lo mueve a pagar el precio el milagro no era ni para él era para un hombre que trabajaba a su lado no era fácil para un oficial romano reconocer públicamente su indignidad ante un rabino judío no era fácil entiéndame que para yo entender el mensaje tengo que estar allá y por eso yo lo llevo a la película allá allá lo meto allá no era fácil para un hombre que venga un general del ejército aquí con sus tropas a pedir misericordia por, un, por cualquiera no es fácil usted no lo ve aquí no es fácil y aquí ni en cualquier parte para ese estriburio estuvo dispuesto a humillarse porque amaba a su siervo amaba a su esclavo y a Jesús lo conmueve esa bondad le voy a dar le voy a dar algo que lo debe guardar para siempre el hombre que se preocupa por su prójimo siempre estará cerca de Jesús el centurión trata de amontonar frases para explicar la extrema seriedad de la enfermedad que tiene su siervo Le dice, maestro, está a punto de morir yo no puedo identificar teológicamente cuál fue exactamente la enfermedad basta saber con que la Biblia nos da señales sufría grandes dolores y agonizaba y moría y era tan dramática la situación del siervo que el centurión no lo pudo llevar y arrojarlo a los pies de Jesús, sino que él mismo tuvo que ir y suplicar, no mandó varios soldados, vaya, tráigame la mundo él mismo dijo, este tema es de fe. cosas en la vida que solo las moverá la fe en el Hijo de Dios. Hay cosas en la vida que solo las moverá la fe en el Hijo de Dios. ¿Me puedo entender lo que estoy diciendo? Usted necesita cosas de Dios. Necesitas un milagro de Dios. Necesitas una respuesta de Dios. Solo la fe en el Hijo de Dios la va a lograr. Solo si alguien alguien que en esta hora va a lograr lo que logró el centurión porque ese mismo Cristo que estuvo con el centurión y el leproso es el mismo de hoy y ayer y por los siglos de los siglos el centurión llegó quebrantado ante el maestro y le dijo Señor yo me imagino que llegan 100 soldados en sus caballos, se oye el rugido de los truenos de los caballos. De repente se baja un hombre corpulento, se quita su careta, un hombre rudo se tira al suelo y le dice Jesús, ayúdame. Los 100 soldados están viendo impresionados porque su señor el gran centurión nunca había hecho eso, pero este está tirado al suelo y está gritando, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Mi siervo está agonizando con terribles dolores en casa. Tal vez, tal vez alguien le dijo al centurión, por ahí hay uno que está sanando. ¿Recuerdas al leproso? Sí. Señor lo acaba de sanar. ¿Y cómo fue? No sé si acercó. ¿Lo tocó? ¿Sabías ¿sabía que nadie podía tocar al leproso? Sí, pero lo tocó. ¿Sabías que el leproso no tenía esperanza? Sí, pero él le dio la esperanza. ¿Sabías que el leproso estaba rumbo a la muerte? Sí, lo sabía, pero él le dio vida. Y esas palabras llenaron el corazón del centurión. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo no sé cuál petición tenga usted hoy. No sé cuál prueba tenga usted hoy. Pero yo sé que este es un día de milagro. Si alguien tiene fe, pastor, necesito plan perfecto. No. Necesito ser un santurrón. No. Pastor, que necesito? Fe. Fe. Cree. Mi criado sanará. No es necesario si tu hijo no está aquí. Reclama la palabra y tu hijo sanará donde esté. Cree la palabra y algo sucederá donde esté. Centurión sabía que Jesús. Legítimamente no podía entrar a su casa por las leyes Jesús se contaminaría a efectos ceremoniales en tiempos de Jesús los rabinos no podían entrar a casa de impíos los judíos decían las moradas de los gentiles son inmundas y Jesús le dijo voy a ir a tu casa inmunda y te voy a sanar me voy a meter en tu casa llena de problemas y te voy a sanar me voy a meter a tu casa contaminada y te voy a sanar me voy a meter donde está tu necesidad y te voy a sanar porque Jesucristo llega donde no llega otro Jesucristo llega donde no hay esperanza Jesucristo llega donde otros te despreciaron Jesucristo no te va a despreciar los hombres decían Jesús no puede entrar a una casa de un inmundo. <risa> y Jesús dijo, voy a ir al inmundo. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús va a entrar a tu casa en tu problema. Yo no sé qué problemas tienes en casa, pero Jesús está aquí para deshacer tu problema. Jesús está aquí para cambiarte para siempre. No sé quién muere en el pecado en casa. No sé si es tu vida la que muere en el pecado, o muere en las drogas, o muere en la maldad, o muere en la inmundicia. Pero Jesús está aquí para deshacer la inmundicia. Jesús está aquí para sanarte. Jesús está aquí para operarte. Jesús está aquí para levantarte. Jesús está aquí para darte vida. A los que están muertos en delitos y pecados. Solo necesitamos a alguien de fe. A alguien que cierre los ojos. Así sea católica o católico. Puede hacerlo. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. oración por todos los que no han aceptado a Jesús van a repetir conmigo esta oración los que quieran que Jesús entre a su casa oren conmigo en voz alta por favor los que quieran decir yo quiero que Jesús sane en mi casa, yo quiero que Jesús sane en mi hogar, yo quiero que Jesús sane en mis hijos en mi vida, mi vida está horrible, mi vida está terrible, quiero que Jesús entre, alguien va a orar conmigo y va a decir Dios mío en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo te ruego que entres a mi corazón, te ruego que entres a mi corazón. sé que está inmundo sé que está inmundo! pero señor entra con tu preciosa sangre, pero, señor, Jesús, tu sangre. lávame lávame límpia me renuévame Límpiame restaúrame te, te acepto como mi único y suficiente salvador, salvador personal te ruego Señor, te ruego, Señor. que no note mi nombre note? En, el vida, en el libro de la vida para que cuando tú me llames, tú me llames yo puedo decir, decir amén aquí estoy presente ahora Señor te ruego Señor, ruego, si, quieres hacerlo, si quieres hacerlo, entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mis hijos, a mi esposo, a mi esposo, a, mi esposa, a, mi esposo, a, mis, hermanos, a mis hermanos, entra a casa, Señor, Señor damos vida, ¿no? damos vida, damos vida. Danos vida danos La sanidad Llega la sanidad Llega el perdón Llega la restauración Llega el levantamiento ¡Mira, mira, mira, no! Levante sus manos al cielo Y es la hora de hablar con Jesús Todos los jóvenes que quieran un milagro Las damas, caballeros Niños Ancianas, ancianos de un milagro de parte de Dios que Jesús está Jesús te va a sanar Jesús te va a sanar Jesús te va a libertar usted tiene que tener la convicción de que Dios va a hacer milagros en su casa así como este hombre creyó que Dios iba a entrar a la casa a hacer milagros usted tiene que tener la convicción de que Dios va a hacer milagros tiene que creer alguien tiene fe aquí alguien tiene fe aquí ¿Dónde está la gente de fe ¿Dónde está la gente de fe aquí? A ver, la gente de fe diga, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo Creo que Dios va a hablar creo que Dios se va a mover Creo que Dios me va a sanar Creo que Dios va a tocar mi familia Dios va a entrar a mi casa en esta hora Todo el que quiere un milagro para su casa, levante su mano ahora Pero tiene que tener fe Tiene que tener fe <música> Tiene que tener fe <música> Pedí que tuviera fe Que tuviera fe Tuviera fe momento de oración no de hablar es un momento de oración, hable pero con Dios con Dios, vamos a dar ejemplo católico, tenga fe tenga fe también, ore ore a su Dios presente cada una de sus necesidades tienes hijos, preséntalos por nombre tienes una angustia que nadie te ha podido ayudar preséntala por nombre tienes una aflicción preséntala por nombre. Yo estoy sintiendo un murmullo como de gente de fe. Puede subir su voz, puede subir su voz. Yo estoy sintiendo como un murmullo de gente de fe, cristiana, evangélica, católica que está orando. A orar es hablar con Dios No sé si usted nunca ha orado Pero simplemente dígale Señor Muero en las drogas Señor muero en las tinieblas Señor muero de angustia Señor muero de tristeza Y Jesús está aquí He venido a darte un mensaje de salvación He venido a darte un mensaje de esperanza He venido a darte un mensaje de vida Jesús está aquí En esta hora algo puede pasar Solamente tenga fe Dije comenzando el mensaje Que un solo un solo poco de fe, una pizca de fe, un granito de fe, va a ocasionar milagros en gente aquí, no importa si usted no sabe orar, dígale, Señor haz un milagro en casa Señor, haz un milagro en mi vida, Señor, haz un milagro en mi corazón, Señor haz un milagro en mi ser Dios mío, obra, Dios mío, obra jóvenes también, oren por sus padres por sus madres, por sus hermanos, por sus pobres y miserables vidas oren, Dios está Aquí. Dios está escuchando Dios está aquí, Dios está aquí vamos, vamos, sus ojos cerrados, sus manos al cielo, orando suplicante orando suplicante Dios, haz un milagro en esta tarde Dios está aquí oye, Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí. habla Dios escucha Lo único que mueve el, el trono de Dios Un corazón de fe Un corazón de fe Una vida de fe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el corazón lleno de fe? Aleluya Dios está aquí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús